Es un médico el que está en mejores condiciones de establecer la causa de la incontinencia y, por tanto, de prescribir las medidas más adecuadas para prevenir o corregir la situación. Cambiaremos a nuestro familiar siempre que esté mojado, sin regañarle, como no lo haríamos con un bebé. Es más, conviene tranquilizarle y restarle importancia al episodio, tal y como nos gustaría que nos trataran. Es mejor usar ropa que sea fácil de desabrochar. Ayuda mucho establecer rutinas para ir al aseo, como después de comer, antes de acostarse o de salir de la casa. Para determinadas demencias, como las de tipo Alzheimer, es muy útil rotular de manera llamativa la puerta del aseo para que la encuentre con facilidad. Si una vez en el inodoro no orina, podemos estimularle dejando correr agua en el lavabo. Los protectores impermeables para el colchón hay que utilizarlos con precaución, teniendo en cuenta que pueden causar irritación y hasta úlceras en la piel.